Otro mecanismo que utilizan es del área ocupada. Su efecto, si tengo un área de 100 metros cuadrados, voy a pagar menos que una persona que tiene 300 metros ocupados. Es un poco ajustada esa programación, pero este es registrada, no determinada por algunas ordenanzas municipales. Ello también se va a vincular al uso que tenga la propiedad Entendiendo o sea, que en referencia del uso que tenga el predio, si en este caso es de vivienda, va a tener un, mayor, un menor valor, o menor cobro que del uso comercial o del uso industrial. ¿no? Es en ese sentido también su vinculación. Ahora, en el tema de lo que es limpieza pública, estos servicios se van a vincular directamente a la medición del frontis de la propiedad. Teniendo en consideración que es el barrido que efectivamente se va a dar y en relación a cada propiedad en relación al frontis que posee. Teniendo en consideración que un predio cuyo frontis sea mayor, efectivamente va a tener un mayor cobro por esos servicios. Ahora bien, los predios que son ubicados en la esquina también van a tener la mayor probabilidad de que el costo sea más alto en el tema de limpieza pública. Por otro lado, tenemos los servicios por parques y jardines, ¿no? En relación de ello, el mantenimiento ¿Ah? va a dar su costo. En ¿De lado? Lado a lo que es el servicio por el mantenimiento de estas áreas verdes, eh, ello va a determinarse en función a qué tan cercano nos encontramos a áreas verdes. En principio, a los parques y jardines eh, que se encuentren, Comandos así, conforme al orden mencionado, primero los parques y luego los jardines. Si nos encontramos a tres cuadras de un parque, efectivamente la persona que está frente al parque va a efectuar un pago mayor al que estrictamente se encuentra un poco más alejado de esta área verde. Igualmente en el tema de los jardines, sardineles, bermas, eh, en este caso eh, donde encontremos áreas verdes. En ese sentido, mientras más eh, cerca nos encontremos, mayor va a ser el costo. Y también de acuerdo al uso que tenga la propiedad. En el caso de Serenazgo, eh, esto se va a, a, a vincular directamente ¿no? al uso del predio. Si este predio es de uso de vivienda, efectivamente va a afectar un pago menor al de uso de comercio o de industria, ¿no? puesto que... Mientras la actividad sea mayor, más requerimiento o va a requerir mayor atención en la prestación del servicio. Ese es en realidad todos los parámetros eh, que tenemos dentro de la terminación de los arbitrios municipales. Ahora bien, esos arbitrios, en el caso de las distritales, tienen que ser elevados a las provinciales para su ratificación. En lo que si bien es cierto, las distritales van a elaborar, van a ver y aprobar su estructura de costos. Esa estructura va a ser revisada por la provincial. A efectos de que ésta pueda directamente eh, supervisar dicha razón y evalúen, ¿no? si es correcto o no, los costos que, ha estimado, que van a ser trasladados a la ciudadanía en este sentido. Por otro lado, eh, algunos probablemente podrán recordar en el año eh, 2004, más o menos, pues, algunas municipalidades provinciales y algunos colegios profesionales trasladaron ¿no? una demanda de constitucionalidad contra algunas ordenanzas ¿no? que regulaban ¿no? el cobro de los servicios municipales estableciendo de manera general nada más eh, la carga o la distribución del costo por la prestación efectiva del servicio. Algunos establecían directamente, sí, por ser en algo, todos van a pagar 50 soles mensuales. Entonces, la carga no estaba debidamente distribuida o no tenían ciertos parámetros específicos para trasladar esta obligación. Eh, por ese sentido, que en consideración de estos puntos es que... el Tribunal Constitucional declaró constitucional el cobro de sus arbitrios y dejó sin efecto estas ordenanzas municipales, retrotrayendo eh, en este sentido a cero el cobro de los arbitrios hasta que la Municipalidad establezca bajo los parámetros que este órgano Constitucional brindó, bajo estos parámetros que establezca una nueva ordenanza en la cual establezca los parámetros para de los servicios y tenga una correcta formulación de eh, los gastos eh, en los que incurría y trasladara esta estructura de costos debidamente sustentada y fundamentada para que pueda trasladar este cobro a los ciudadanos de dicha jurisdicción o a los sujetos obligados. También debemos tener en consideración que en el tema de los arbitrios puede ser directamente trasladado este cobro a los inquilinos, según el periodo de contrato que se pueda tener en este sentido. Brian, sí, buenas, buenas noches, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Disculpe la molestia, no sé si me puede considerarme en la lista, porque hoy estoy con una intervención con el detenido y por eso me estoy demorando de ingresar y te ha sido con las diligencias. ¿Qué en la comisaría? Le agradecería bastante su comprensión, doctor. Ok, Brian. Muchas gracias. Ya, usted, muchas gracias. Disculpe. Bueno, en ese sentido tenemos lo relacionado a lo que son los arbitrios municipales, ¿no? Servicio que efectivamente debe brindar la municipalidad en este en este caso provincial o distrital, ¿no? Ya había otro miembro creo que ha levantado la ¿Ahí está? Sí, figura con el nombre de iPhone. Ay, perdón, doctor, soy yo, Mirza, no he renombrado, cambié de, de aparato electrónico. Eh, quisiera hacer una consulta. Ahorita lo renombro. Sí, Mirza. Doctor, en, en el caso de los alquileres, si bien es cierto, usted acaba de decir que los predios, eh, o los arbitrios, perdón, los paga el inquilino. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un y que los obliga a pagar no, porque algunos quieren pagar. Lo puedes trasladar. Ya, eh, cada ordenanza municipal regula estrictamente el cobro de los árbitros. El sujeto obligado al pago de, de depende, no habría que analizar cada ordenanza. Completo. Hay algunas en las que aún contemplan ¿no? esa... Eh, por así decirlo, esa, esa seguridad de la administración por direccionarlo o vincular directamente al propietario. ¿no? O sea, que tú me pagas y ya tú ves cómo arreglas con el inquilino. Y ya el inquilino o el propietario con el inquilino se, eh, llega a un tema de una solución bajo los parámetros de su contrato de alquiler. ¿no? Pero eh, existen otras municipales que sí, efectivamente, en sus ordenanzas, Regulan, ¿no? como se menciona acá, un ejemplo de la posibilidad provincial de ICA, que eh, en este caso son sujetos pasivos, en realidad, de contribuyentes, los eh, propietarios y o poseedores de predio. ¿no? Entonces, el propietario, si es cierto, es el obligado, puede ser él o, en su defecto, el inquilino que sería el poseedor del predio. Y con su contrato de arrendamiento podría registrarse desde el mes siguiente al periodo que corresponde en adelante. O sea, lo que sí va a variar mucho es si efectivamente yo le alquilo el periodo del 15 de junio, por ejemplo. Ah, bueno, y 15 días que no va a reconocer la municipalidad, sino va a reconocerlo a partir del mes de julio en adelante. Inclusive si yo le brindo el 5, ya no sería porque va a ser a partir del mes siguiente. Entonces tendría que iniciar un primer día calendario útil para que en su efecto le trasladen el mes completo ¿no? y declararlo con anterioridad, eso sí. Sería en ese caso, humilde. Ya, doctor, muchas gracias. Ahora, indistintamente yo yendo un poquito más allá quizás, eh, en relación a las obligaciones, entendemos que cuando se suscribe un contrato de arrendamiento, en la mayoría de los casos, no siempre, se considera una garantía, ¿no?, a efectos de que esta respalde cualquier situación adversa o afectación que pueda haber sobre el incumplimiento de algún pago. Puede, dentro del contrato de arrendamiento, considerar, ¿no?, también el tema de la obligación de pago de árbitros municipales. Si en caso de incumplimiento, puede deducirlo de la garantía que hubiera dejado en este caso. También sería otro mecanismo que podrías utilizar. ¿no? No sé si ya, ya doctor, gracias. Ah, Aunque a veces la garantía la usan para vivir un mes más alquilando. No, pero eh, buen, buena aportación, o sea, lo que tú dices. Pero el tema está de que a ver, dentro de un contrato de también deben tener en consideración que debe existir visita, ¿no? la facultad de que, el de que el propietario pueda realizar visitas al inquilino, tanto uno para verificar el estado de su propiedad, que tenemos que muchas veces eh, no sé, vamos a ver yo tenía un cliente que había alquilado su casa con porcelanato, con baños igual con cerámica con todos los acabados eh, tenía su mampara ¿no? en, en los baños Entonces, eh, mamparas eh, y este cuando él va una día nos encontraba eh, el tema del Papagayo que le llamo, estaba rajado. Eh, de ahí el piso de la cocina, una parte pareciera que lo hubieran martillado, y, y ahí estaba quebrajado en varios puntos, con una lesión como si se si hubiera martillado, o su si efecto un, un, un objeto no hubiera caído en algún lado justo a ejercer presión. Y en su efecto, bajo estas inspecciones, pudo determinar esta situación. Eh, existen casos en los cuales alquilo, ¿no? Por un año la propiedad y recién voy a hacer la visita el último año, o bueno, el último mes, cuando ya va a salir el señor. Entonces ahí también hay que verificar actuaciones prudentes, ¿no? O sea, yo debo efectuar el si alquilo por un año, cuando menos, ¿no? Cada tres meses o cada seis, por último, hacer una visita. O Entonces, sea, ya tengo un periodo ponencial para poder determinarlo. Ahora, eh, otro caso. El, antes del término del contrato, también quiso hacer visitas semiperiódicas. Otro cliente le pasó que le pagaron la renta del mes 11. Estuvieron hasta fines del mes 11. Y el último día del mes 11, tenían todo embalado ya para retirarse ya cuando él viniera el mes 12, por el tema de la renta, el día 5, el día 7, efectivamente iba a tocar la puerta y nadie le iba a abrir. Entonces, hay que tratar de ver ello y tener siempre mucho cuidado. Siempre es oportuno poder este tener en consideración ¿no? que, la, que las propiedades que, que alquilamos sean siempre visitadas, verificadas. Hacer inspecciones periódicas, que si es posible una vez al mes lo no, para que a lo largo no nos veamos afectados. Ahora, estas visitas deben vincularse no estrictamente a poder efectuar también el control de los pagos. Tanto de los servicios de luz, eh, bueno, de fluido eléctrico, del servicio de agua potable. Y también los servicios públicos, como son los árbitros municipales. Es en ese sentido que debemos adoptar mecanismos para reducir el riesgo que pueda existir. Sí, no sé si con eso un poquito se pudo ahondar sobre estos puntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la consulta. Bueno, por otro lado tenemos las tasas, ¿no? que por el tema de servicios públicos arbitrios, eh, son las tasas que se pagan ¿no? por la prestación y mantenimiento de los servicios públicos individualizados en el contribuyente. También existe la, la famosa tasa por servicios administrativos o derechos ¿no? Son las tasas que deben pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimiento administrativo o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la municipalidad. En este caso, eh, Se vincula directamente al TUPA, ¿no? Recordemos que este TUPA es el texto único de procedimientos administrativos. En este se consideran los servicios exclusivos y de facultad de vinculación de la municipalidad para que en este sentido pueda hacer efectivo, ¿no? El cobro de, eh, los, de los servicios que en este caso pueda directamente el atender. Ahora, este TUPA es aprobado mediante ordenanza municipal y también en este caso, si es una distrital, tiene que ser ratificado por la provincial. La provincial sí está exenta de una ratificación. Ahora bien, eh, el TUPA, ya en la presidencia del Consejo de Ministros estableció parámetros para que a través del sistema, ¿no? Del de SUD, Sistema Único de Trámite, pueda supervisarse y controlarse cada uno de los TUPA de cada municipalidad. Y en ese sentido, pueda brindar la atención correspondiente. Ahora bien, eh, por otro lado, tenemos lo que son. Eh, ah, disculpen. Dentro de ese TUPA, y también tenemos el TUSNE, ¿no? El Texto Único de Servicios No exclusivos. También que igualmente se aprueba la alternancia municipal y estos TUSNE establecen ¿no? ya por los servicios no exclusivos que tiene la municipalidad. Eh, ahora bien, el TUPA eh, tiene ciertamente que estar aprobado publicado para su eh, entrada en vigencia y aplicación. Y en este procedimiento, y en este tupa, van a establecer los requisitos para que pueda ser atendido cada trámite. Eh, Mirza, sí, buenas noches. Mirza, por levantar tu manito O oh, no sé si... Doctor, disculpe, aquí yo siempre pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ¿Sí? tupa y el tubo, doctor? No, el tubo. No, el TUPA es el texto único ordenado. Es la compilación de ciertas normas que lo hacen a través del decreto supremo. El TUPA es el texto único de procedimientos administrativos. Ese sí es aprobado mediante ordenanza municipal. No, lo que yo les decía es que en referencia van a encontrar un instrumento que es denominado TUSNE que este atiende los procedimientos no exclusivos de la municipalidad. Hay muchas veces vinculando ¿no? lo que es este alquiler de maquinarias, alquiler del palacio municipal o bueno del, del salón consistorial, alquiler de, de si tienen algunas este, áreas deportivas, áreas recreativas van a considerarlo. Un turno, ¿no? Doctor. Doctor. Gracias doctor. Sí, Mirza, bueno, ya, listo Mirza. ¿Doctor? Basilio, sí, buenas noches, te escuchamos. Sí, doctor, este, para aclarar esta situación, este, creo que tú es el único, o sea, texto único ordenado, profesor. O no lo es así, o sea, eh, no claro. es igual que... Claro, es lo que le mencioné Mirza. O sea, tú el, pac, el, el, tú es una, y tú es texto único ordenado, y en este caso, eh, lo que es el... Eh, eh, TUPAC, o sea, ese es creado por las municipalidades, gobiernos regionales? Eh, ¿Eso entiendo, profesor, o estoy equivocado? Claro, es decir, el tubo es el texto único ordenado dependiendo de, de qué norma sea la que se consolida. En este caso tenemos el tubo de la ley de tributación municipal, eh, también el el único del código tributario que a su vez busca no compilar a veces se tiene algún tipo de modificación de algunos artículos eh, y en ese sentido busca nuevamente compilarlo y mantenerlo todo en un solo contenido Muchas gracias, Basilio por tu participación, gracias, gracias, gracias. Buenas noches Sí, estado, buenas noches Una consultita sí. La vereda y la parte de estacionamiento en una calle los Prácticamente los que pueden administrar y controlar eso es la municipalidad. No, viene, viene, o sea, el vecino y pone una tranca, no, tiene derecho entonces. Quiero que me aclare eso, porque yo veo que algunos vecinos se creen dueños del estacionamiento y ponen sus trancas y no, dejan estacionar a ningún otro carro. Pero ahorita que estoy ¿Cómo, pensando... ¿cómo en este este Nancy, o sea, ¿te ¿te refieres a...? Eh, bueno, a ver, hay algunas urbanizaciones que, con, que colocan su reja, creo que una vez un tema entre Miraflores. Y no, esto no es rejas, sino distrito. ponen unas sí. trancas y ellos son los dueños del estacionamiento. ¿Las trancas en qué sentido? ¿En las pistas? Uno, en, en, la, la en, la, en la parte que le corresponde, ¿no? O sea, en el frontis de su, de su casa. Ah, o sea, o... como que utilizan para, para poder como de cierta manera no bloquear que alguien se estacione afuera de su coche exacto se creen dueño de esa parte pero no es bueno, así no Porque efectivamente eso le corresponde no. a la municipalidad no No o sé, sea, ellos no pueden este ejecutar ningún ningún acto o sea bloquear bueno, por un tema de uno este siempre lo que hay que tener en consideración es el tema de las pistas que tienen el tema vinculado a pintados, ¿no? De color amarillo. No sé si han podido apreciar algunas veces que hay unas veredas sí. que tienen el filo pintado de amarillo. Sí, es prohibido estacionarse ahí. Sí, sí pero, pero... Claro, a nivel en este caso, distrital, a nivel de cualquier distrito, uno, a pesar que tiene su, su casa ahí, uno no es dueño de la parte de estacionamiento y de la vereda. Efectivamente, mire, o sea, eh, la copia literal, la minuta o escritura pública es el instrumento bajo el cual representa ¿no? la adquisición del bien. Uh -huh. En esos instrumentos se refiere, ¿no? De la parte del filo de la vereda hacia adentro de nuestra propiedad. Ya si nosotros dejamos un retiro, un espacio, un área libre en la cual permitimos este o tenemos acceso para una cochera sea cerrada o abierta eso ese espacio es espacios de nosotros de la vereda hacia afuera indudablemente ese espacio no nos corresponde que por costumbre por uso se utilice y muchas veces que me quieran generar problemas o algo bueno pero ya viene un tema de que nosotros podamos en este caso o sea o se pueda eh, o ellos quieran hacer prevalecer un derecho, no, no, no, no lo tienen porque es área pública e inclusive la ¿no les hacía referencia a aquellas propiedades que tienen o oh, bueno, disculpen, aquellas veredas que tienen pintado en el filo de amarillo esas son más restringidas y es posible que inclusive se los lleve la grúa doctor Ya yeah, doctor, gracias bueno, doctor, por favor Basilio, sí, buenas noches Buenas noches, profesor. Eh, de aquí lo que son los estacionamientos de vehículos referentes, este, las calles, avenidas, puede venir pasajes. Creo que cuando las calles que están en la derecha pintadas son zonas rígidas, contadas de acuerdo a las municipalidades, de acuerdo a la ley. Entonces, en este caso estamos hablando del eh, TIP, que es el texto único ordenado por el Ministerio de eh, Arreglamento de Tránsito. <coughs> eh, más bien no habría costumbres profesor porque costumbres solamente serían las comunidades campesinas que tienen las únicas que son autónomos que ellos pueden pueden hacerse personal ¿no? esta costumbre que siempre era y mis padres y todo no pero en este caso eh, bajo la ley que tenemos normativas eh, ya no existiría esto en las ciudades sobre todo por ejemplo en Lima en Callao o en mi ciudad lo que es Tarma no y entonces no habría esto profesor Basilio, cuando me expreso en el sentido de costumbre, no me refiero a la aplicación del principio de costumbre, sino me refiero a que estas personas pueden entender una conducta o por costumbre de ellos querer utilizarla, pero eso no les otorga un derecho, es lo que se menciona. Ahora bien, el tema de las zonas rígidas no están establecidas por ley, se establecen mediante ordenanza municipal. Ah, correcto. Debe existir un informe técnico del área de transportes o quien haga sus veces de la municipalidad, sea distrital o provincial, y esto, bueno, luego de la evaluación legal y todo el procedimiento e inclusive el pronunciamiento ¿no? de la comisión correspondiente del consejo aprueba a través de ordenanza municipal las zonas rígidas. Y estas deben de estar plenamente identificadas, porque existen zonas a veces que están definidas como zonas rígidas ordenanza municipal pero no están debidamente señalizadas. Entonces, ello también genera una imposibilidad de la actuación. O sea, hay veces que ustedes no se sé si han podido eh, visualizar, existen zonas en las cuales sí, indican, ah, es una rígida, pero no está debidamente identificada, ¿no? La vereda o pintada, por así decirlo, en el borde amarillo, que refleja que sea una zona rígida. Entonces, eh, por ello que siempre debemos tener en cuenta aplicación lo que es de corresponder en ese sentido y Listo. Mirza, buenas noches. Sí, también tenías una consulta, creo. por levantar tu manito? Adelante. Mirza. Mirza. Sí, no sé si me confirman si se recibe el audio. o creo, una pequeña suspensión. Me escucha, profe, Diego. Sespecho, sí, todo, doctor. ¿sí? doctor, disculpe, dejé la mano levantada. Disculpe, ya la bajé. Ah, no te preocupes, Mirza. Pensaba que tenías una consulta adicional. Listo, bueno, en este sentido, eh, tenemos en consideración que también existen tasas no por estacionamiento de vehículos. En este caso, son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación conforme la determine la municipalidad del distrito correspondiente, ¿no? con los límites que determina la municipalidad provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del gobierno central. En ese sentido, debemos tener en consideración que, efectivamente, no pueden eh, las municipalidades dotar de la habilitación de los usos de espacios públicos, inclusive, ¿no? a veces, ¿no? en eh, algunas oportunidades, no sé si ustedes han visto, eh, en ciertas áreas públicas, permiten ¿no? de manera temporal la ejecución de ciertas actividades comerciales campañas eh, difusiones pero solicitan una autorización a la municipalidad y este es quien autoriza y les cobra ¿no? por la cantidad de usos o días al igual en el, la instalación de publicidad no de manera temporal de igual forma tiene ese, el mismo sentido ahora eh, por otro lado en el tema directamente de los vehículos eh, tiene que igual Establecer una estructura de costos para identificar ¿no? cuánto es el costo por estacionamiento, probablemente por hora, que puedan cobrar y de esto deben cumplir con el pago efectivo, ¿no? Eh, dependiendo el tipo de vehículo, o bueno, el, el estacionamiento, dependiendo de la hora o cantidad de tiempo que rogue la atención o costo de este servicio, es el que va a poder trasladar, ¿no? No puede ser mayor a este. Dentro de lo que es también tenemos las licencias, eh, licencia de funcionamiento, por ejemplo, que son las tasas que debe pagar todo contribuyente para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios. Eh, tenemos en este caso, ya hace muchos años, tenemos la ley, de, ley marco de licencia de funcionamiento que establece los parámetros para su otorgamiento de las licencias también en este sentido como también eh... Alexi buenas noches doctor es <tose> un negocio siempre que los arbitrios son un poco más elevados ¿no? bueno en el Entonces, sentido de los servicios básicos un ¿no? poquito como el, entrecortado el agua. Obviamente que en teoría no una digamos un negocio, una microempresa, etcétera, ¿no? Percibe sí un poco más de eso con los cuales podría pagar un poco. Y ahora Alex, se te escucha entrecortado, te escucho una parte nada del pago de arbitrios. Alex, parece que falla un poco su señal y bueno, no le permite participar con normalidad. Nancy, buenas noches. Adelante, escuchamos. Doctor, en esa parte de otras licencias, ahí debería, me imagino que debe estar la licencia por construcción, licencia de construcción, la licencia por defensa civil, porque nos hacen pagar, cuando hay una empresa, nos hacen pagar eh, defensa civil, porque si no, no sale la licencia de funcionamiento, y también las otras, las otras licencias, ¿no? Me imagino que ahí deben estar, ¿no? En otras licencias.